surf mm, mm, mm. Hub, Milliped, Pistop 2 Ninja Comando No Mine of Tunda yeah. Mira todo acá, está el. Eidolon Rescon Fractelius Buena, hemos querido seguir el juego del recuerdo, ¿cómo están? Oye, ¿cómo han estado, weón? Estaba viendo los jueguitos para seguir jugando. Oye, sigamos este fin de semana con juegos del recuerdo, po. Si quieren que sigamos. Tratemos de llegar a los 2.000 suscriptores. Sería la raja. Ya, pues, Si llegamos a los 2.000 suscriptores, continuamos este viernes sin parar el jueguito de Atari. ¿Ya? Les dejo que inquietud. Nos vemos entonces.